Hey hey, bienvenidos una semana más. Hoy les mostraré una recopilación de los mejores gadgets que pueden tener por menos de 25 dólares, aprovechando la temporada de ofertas. Así que comencemos. Si eres amante de las fiestas y quieres llevar el espíritu navideño a todos lados, te recomiendo unos audífonos Bluetooth. Estos audífonos de marca Anker son antiagua y claro, también puedes usarlos en el gimnasio sin ningún problema. Puedes encontrarlos por tan solo 19 dólares. O si quieres robar un par de miradas, puedes comprarte los HBQ-I7S. Estos realmente son una maravilla, porque son muy similares a los AirPods de Apple. Y créeme, se ven muy bien. Otro de los gadgets que te recomiendo para esto de la música es una bocina portátil. Puedes encontrar en Amazon o Ebay por unos 12 o 15 dólares. Una de las ventajas es que hay miles de diseños, así que si quieres regalar algo especial puedes ver los distintos colores y diseños disponibles en el mercado. Pero si quieres algo básico te recomiendo una bocina antigolpes y antiagua de Amazon Basics. Con ella seguro pondrás el ambiente a cada lugar que vayas. Bueno, bueno, bueno, pero entre fiestas, selfies, chats, llamadas y maratones de películas navideñas, es casi imposible tener al 100% la batería de tu teléfono, y por eso otro de los gadgets infaltables para esta época es una batería portable. Si quieres una de bajo costo te recomiendo una Anker Power Core Plus Mini, que tiene una potencia de 3350 mAh, que te dará por lo menos una carga completa. Y su precio es de 15 dólares, pero su valor es mucho más grande, te lo aseguro. Ah, pero si tienes un teléfono de gama alta compatible con carga inalámbrica, puedes comprarte este cargador Blitz Wolf de carga rápida con tan solo 21 dólares. También, si te gustan las Sport Bands, puedes encontrar la Xiaomi Mi Band 2 por 22 dólares en la tienda de AliExpress. O la Misfit, que mide tu actividad diaria. Lleva un conteo de tus horas de sueño y calorías quemadas Puedes encontrarlo en Amazon por unos 23 dólares Por otro lado si te gustan los videojuegos te recomiendo este mando bluetooth para que disfrutes mucho más tus partidas Compatible con Android y IOS y te cuesta tan solo 25 dólares También puedes encontrar este selfie stick y un trípode muy útil para las convivencias familiares de la época El precio de este genial gadget es de unos 16 dólares y el último pero no menos importante gadget que te recomiendo es este pequeño cargador con doble puerto Su precio es de tan solo 10 dólares y con él tiene la ventaja de cargar dos dispositivos al mismo tiempo Por ejemplo puedes cargar tu teléfono y tus auriculares inalámbricos O puedes compartirlo con otra persona para cargar dos teléfonos en simultáneo Útil y fácil de llevar además de ser ideal para viajes gracias a que el enchufe es plegable Déjame en los comentarios cuál fue el gadget que más te gustó y también dime si quieres un listado de las cosas más geniales que puedes regalar esta navidad.